Digamos que sí, pero el, el tema es que este, cuando alguien va a pedir, digamos, un préstamo, ¿no? es este, alguien que le facilite el dinero, ¿no? es bien difícil porque pues, el deudor, antes que el de, el, el, el, le presten, evaluar de alguna forma, pues, ser su préstamo, a que le ha prestado. Entonces, y una letra, ¿qué cosa es? Es aceptar una obligación. En todo caso, este... Si se, cuando se redacte un contrato de mutuo, tendría que considerarse alguna cláusula ¿no? que el acreedor o el que presta declara pues, que sus ingresos son lícitos y no está en curso en labor de activo. Pero si este, esta persona presta a otro, el que recibió el préstamo no es responsable pues, si el otro lava dinero. Por pues... Justo por ahí a mi lado, pues no, para que no te vayas inmerso como si tú estuvieras también hablando activos, ¿no? O sea, porque si es de forma ilícita, tú también te verías involucrado. Claro, pero lo que tienes que buscar en todo caso es bancarizar la operación para que no haya dudas. ¿No? Que te paguen una cuenta del banco y tú págale una cuenta bancaria. O Entonces, sea, por tu lado, tú estás siendo transparente. ¿No? Has recibido por tu cuenta bancaria y estás depositándolo por el banco. ¿No? Entonces, es, así es, claro. El doble es raro. Cuando, pues, este, no se bancariza ni el préstamo, bueno, ni bueno, la resolución. Bueno. Claro, ahí, pues, sí se presta. En este caso, se puede prestar por alguna duda. El gota a gota. Ajá, así es, ¿no? En, en este campo, en este. Hoy en día, estimados amigos, en el mes de abril han salido normas que han modificado muchísimos temas de operativos. ¿no? Eh, por decir, ¿no? Eh, mi amigo aquí, el señor Alcides, tiene una empresa. ¿no? Tiene una empresa y de repente, pues, eh, va a Lima y encuentra una maquinaria, pues, en, en, una, que, que él quiere en oferta. ¿no? Entonces, él saca de su bolsillo o de su tarjeta de crédito y paga esa máquina y se la lleva, pues, para su empresa. Y cuando quiere ponerle la contabilidad, la ciudad le dice, señor, usted me pidió permiso para comprar la máquina en nombre de su empresa. No, hay ah, entonces ese gasto, no va. Entonces, ahora nadie puede hacer eso. O sea, si alguien quiere comprar a nombre de una empresa, si el dinero no sale directamente de la cuenta de la empresa, hay que enviar un correo a la SUNA y la SUNA tiene que autorizar. ¿no? Ese es el controlismo total, absurdo, no tiene sentido. ¿no? Entonces, nadie va a poder es lo que quieren ellos, que todo el dinero se canalice. A través de la cuenta de los contribuyentes. ¿no? Entonces, eso ha este. Eh, el, la, el monto para bancarizar también, pues, ha bajado a 3.000 soles. ¿no? Ahora, cualquier operación eh, de 3.000 soles a más tiene que pasar por banco, si no, pierde no, el crédito fiscal. Y es más, si se hace un trámite ante una notaría y no se bancariza, el notario tiene. Este, digamos, la posibilidad de rechazar la operación. ¿No? Era antes 5 mil soles, ahora lo han bajado a 3 mil. Y posiblemente, como indica aquí este Emily, si no hay medio de pago, ¿no? simplemente no vas a poder realizar ninguna operación. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está buscando el Estado? Que todo pase por el sistema bancario. ¿Para qué? No solamente para cobrar el ITF, que es mínimo, sino para controlar. Para el control. quieres saber cuánto gastas, cuánto ingresas, ¿no? Eh, para que, digamos, el dinero no se desvíe. Entonces, este, ¿cuál es la contraparte en razón de lo que indicaba Walter? Hay que tener mucho cuidado ¿no? que terceros utilicen sus cuentas que le depositen dinero. ¿no? Eh, te, eh, el tengo del mes pasado una consulta de una señora, ¿no? ya, ya, vino el, ya vino el caso de Sauciado. ¿Por qué? Porque tenía unos hermanos que vivían en Estados Unidos ¿no? y esos señores habían formado en, en, en Estados Unidos una especie de iglesia, un culto. Y habían estado recaudando por el diezmo de la gente, ¿no? desde los... De los, este, de los fieles y le habían estado mandando a su hermana en el año 2005, 2006, 2007, 50 mil, 60 mil, 30 mil dólares a la cuenta de toda la familia, de su hermana, el esposo de la hermana, el, este, los hijos sobrinos. Y después ellos venían, les pedían el dinero y ellos no sabían qué pasaba con el dinero. ¿Qué ha pasado en el año 2016? ¿No? La SUNAT los llamó a todos es decir, señores, expliquen ustedes estos movimientos. Y no tienen ninguna constancia, no tienen absolutamente nada. ¿Y en qué están ahorita? La administración tributaria, ¿no? presumiendo que justamente el lavado de activos, les han inmovilizado, les han embargado todo. Sus pequeños negocios, sus terrenos, vehículos. Ahorita están con un PIA que les remata. ¿Cuál es la, la liquidación que lo que deben ellos a la tributaria por estos este, presuntos ingresos no, no declarados? Más de 150 mil dólares. Y los que se beneficiaron con esto se, ya se fueron y se desaparecieron. Entonces, ¿y qué ha pasado? Ellos por hacerle pues, un favor a, a un familiar han recibido dinero y esto se ha constituido pues, en una figura de desbalance patrimonial. Entonces, moraleja, no se recibe dinero. Si va alguien, le va, si se va a hacer una operación, un contrato. Si de repente uno de ustedes ya tiene sus operaciones, sus trabajos como abogado y le depositan dinero que se justifique con un recibo, un contrato, de repente el cliente deposita para gastos no un contratito, el señor... Todo tiene que tener sustento, porque si no eh, pasa el tiempo y después los pueden ustedes molestar por eso. ¿Eh? Señor Vega. Sí doctor, disculpe que sea cargoso, quería bueno, si bien es cierto tiene razón, no finalmente yo a mis clientes este recibe plata en la mano y nada más, no no no, no he pensado en eso, pero sí, si, aparte tampoco no a mí me conocen como el abogado del pueblo, no cobro mucho, pero bueno. Eh, doctor, ¿y dónde se este, solicito la carta de no adeudo como última consulta para ya no molestarlo? Al banco, su cliente lo tiene que pedir al, al banco. ¿Al mismo banco? ¿En cuánto tiempo? Banco. ¿En cuánto Pero tiempo? Se lo tendría que dar inmediato, si ¿sí ya canceló. Dependiendo de qué banco es, algunos son más, más este, complejos, otros son más, más expeditivos. ¿Mi banco es? No, sí le da. Ya, Entonces mañana mismo lo puede ir a solicitar, ¿no? Así es. Ya, perfecto, doctor. Muchas gracias. Listo, doctor, o sea, disculpe a usted que interrumpa. Doctor, sí. decía que este congreso ha sido el que ha promovido todo esto para que aprueben estas esta leyes. El congreso. Sí, el congreso, no, y esto ha sido por, ha sido dado por este... ¿El Ejecutivo? Directamente el Ejecutivo, con decretos legislativos. Ah, ¿sí? Mira. Sí. Y... Hay un poco una contradicción, ¿no? O sea, digamos, eh, está bien controlar, pero eh, esto de que ya es un, un tema de que, no te, que te quiten la posibilidad, ¿no? De Mira, que tú puedas aquí. Sentido. Sí, sí, sí. te han ido al otro extremo. Entonces, eh, un poco más, vamos a tener que pasar el pues, tiempo a la Sunat, un listado de las cosas que podemos comprar y que no. Sí, bueno. Sí, entonces... Sí, bueno. Este, eh, ¿Eso sí. va a incitar más a la informalidad? Exactamente. ¿Qué va a conllevar? Que la gente sea informal, que la gente no contrate, no contrate trabajadores, que todo sea por lo bajo, ¿no? Y volver a la cultura, pues, chicha, ¿no? Esto de no tener nada, nada formal, ¿no? Pero eso va a conllevar, pues, que este, cuando trabajas de, man de esa manera, eh, lo primero que bajas es tu, tu carga laboral, ¿no? ya no tiene gente en planilla, ¿no? y, este, y gente que se queda sin trabajo y, a, y ahí pues comienza pues todo el, el problema ya no solamente de la empresa sino de todo el entorno, ¿no? trabajadores, sus familias, etc. Bien. Qué mal, qué mal, qué mal. Bueno. Les, les falta reflexionar, ¿no? No reflexionan de las normas que sacan. Vamos a ver, pero ojalá que se iluminen en algún momento. Cuando se entere, la mayoría de personas van a reventar en cólera, Otón. Ah, ¿Hay bueno, sí. Ahí? ¿Sí? sí, sí. Sí, sí. El tema es que nos, nos seguimos distrayendo con otras cosas y la gente no, no, no, no mide lo que está pasando. Sí, pues. El gato, el gato el gato Cuba. Sí. No, el gato cubo, más que el gato cubo, el tema del IGB. El, si realmente ustedes ven los precios, no han bajado nada, ¿no? Sí, los precios iguales. En... La gasolina, sí, igual. Da igual, o sea, si no hay que ver, ¿por qué no baja? ¿no? Entonces, ¿alguien se ha beneficiado con eso? pues ¿Algu ¿Alguien le ha convenido esta medida? Sí, sí si son miles de millones. ¿no? Sí, sí. Alguien se ha quedado con eso, ¿no? Bien, regresemos al pagaré. ¿Qué obligaciones tiene el emitente? El emitente tiene la obligación de cumplir con el pago a su vencimiento. Si no cumple con esta obligación, el tenedor tiene, pues, expedito, eh, la acción cambiada directa, pues, ¿no? Directamente. ¿Qué le puede cobrar? El monto o los derechos patrimoniales presentados en el título, los intereses compensatorios y moratorios que se hubieran pactado, o en defecto, si no se han pagado los intereses legales, los gastos de protesto, formalidad sustitutoria, u otros originados por la cobranza frustrada, así como las costas y costos judiciales o arbitrales, Debe anotarse en el título de valor los pagos parciales. Bien, como nosotros indicamos al inicio, en el pagaré se puede haber señalado el, el pago por armadas o cuotas, ¿no?, eh, y cada vez que el emitente cumpla con pagar uno de, estos, de estas cuotas, se anota la circunstancia en el propio título valor. ¿no? Si el título se paga a través de una cuenta del sistema financiero, también tiene que consignarse ¿no? el pago parcial en el documento. Y, por otro lado, cuando paga el emitente obligado, debe exigir el recibo por los pagos parciales efectuados. ¿no? Acuérdense que el recibo, ¿qué efectos tiene? ¿no? Tiene efecto probatorio. Si alguien ha pagado parcialmente, lo diligente es que se exija un recibo para que, si en alguna circunstancia, el eh, tenedor... Le pudiese exigir, pues, la totalidad, ¿no? Señor Walter. Pues ahora, en el recibo se podría consignar el número de pagaré o fecha o alguno, algo que lo ligue, ¿no? Para poder. Claro. Exactamente, ¿no? Mire, para mí, lo más práctico, ¿cuál es? Una foto, una fotocopia del pagaré, indicando ¿no? que se ha pagado, he recibido ¿no? mil soles respecto al pagaré. Que está impreso a la vuelta y firma del tenedor. ¿no? Profesor, ¿se podría poner en la parte posterior un, un, un, este, un horario, un esquema para, para ahí poder apuntar también, ¿no? Dependerá del pagaré mismo. Sí, no, pero aparte que, aparte que tiene que haber en el pagaré, tiene que dejarse la constancia del pago parcial. Lo que estamos pidiendo, con ¿qué recibo puede llevarse? ¿no? El recibo puede ser un recibo preimpreso. Y que, como dice usted, que sí que este, tiene que indicar los datos del pagaré de forma, pues, implicable. Bien, ¿cómo deberá acreditarse el pago total del pagaré? ¿No? El emitente del pagaré que efectúe el pago total del mismo puede optar, uno, por exigir al tenedor la devolución del valor con la constancia de cancelación, o acordar con el tenedor la destrucción del título valor para que toda eh, el cual debe efectuarse pues en presencia de ambos. ¿Puede impactarse interés en el pagaré? Sí. Puede impactarse el pago de intereses, compensatorios, moratorios. Puede impactarse, como en el ejemplo, pago de real ajustes, comisiones y gastos, ¿no? pero esto tiene que estar en forma expresa en el pagar. Si no se ha indicado eh, pacto de pago de intereses, se presume que el pagaré devenga el interés legal. Entonces, tiene que haber una cláusula especial de pago expresa que indique todo lo que va a comprender el pagaré respecto a intereses, gastos, reajustes y comisión. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda respecto al pagaré? Antes de pasar a la otra figura, queríamos ver el pagaré, algo más. Doctor, sí. una preguntita: ¿y los términos para el protesto de pagaré? Lo sí, mismo que la ley. Lo mismo que la ley. Ay, ya, ya. Son los mismos términos, la misma forma, la misma formalidad, los mismos obligados. Quería ver ustedes. Y ahora sí, sí vamos a terminar de ver este pagaré. Lo tenemos acá. Y le muestro otro pagaré no bancario. Ya, entonces, tenemos la forma el, el fecha de vencimiento, obligado beneficiario, los montos de comprende, intereses compensatorios, moratorios, comisiones, tasas más alta en el banco, incluye gastos notariales, judiciales, tributos u otros, el plazo de prestación que es un año, competencia judicial, importe que será pagado en la misma moneda que expresa el documento, que está sujeto a la ley de títulos valores, fecha de su emisión, fecha de liquidación, lugar de pago, pagadero con cargo a la cuenta tal, firma del emitente, firma del cónyuge si es casado, datos de identificación, fiador, identificación del fiador, Profesor, una consulta. En caso de pérdida, robo, deterioro del, del documento, ¿cómo podrías después posteriormente poder cobrarlo? no? Porque a veces puede ser que se te rompa, se te pierda, te lo roben, ¿no? Claro, en este caso se rige lo que vimos el mes pasado, las reglas para declarar ineficacia y el título valor. Entonces, caso tendrían que acudir al Poder Judicial para que se declare su... Eh, ineficacia y se disponga que el obligado emita otro ¿no? ese digamos sería el, eh, la, el proceso de pero si el obligado no quiere hacerlo no, por eso va judicialmente usted lo puede requerir notarialmente para que se lo entregue ¿no? pero si no quiere es el juez el que lo va a obligar en este proceso ineficacia de título valor o sea, es, es casi es similar a lo de la letra de cambio, ¿no, doctor? Es igual, sí, porque la distribución de títulos valores se rige para todas las títulos valores. Esa es la regla para todos. ¿Ya? Aquí, este para que tengan un poco, digamos, eh, cuando revisen un pagaré que está en cobro, tengan mucho, mucha curiosidad en esta parte. Lugar y fecha de emisión. Y confrontenla con esta fecha de liquidación. Por lógica, ¿cuál debe ser la fecha más antigua y cuál debe ser la fecha menos antigua? ¿La, ¿La antigua de emisión o de liquidación? La fecha de emisión es la más antigua. ¿no? La fecha de emisión, la no emisión es, es la primera, ¿no? La Así más antigua. Es. Y la liquidación es la más nueva. La ¿Qué sucedería si se equivocaron e invirtieron las fechas. Se invalidó el padre. Se invalidó el padre, exactamente. No. Uh -huh. Entonces, hay que tener mucho cuidado en leer porque a veces sucede. Entonces, entonces si ustedes no se dan de, este, de cuenta de ese detalle, pueden dejar que el proceso avance. Pero si se dan cuenta que ha habido un error, ya invalidaron el título. Entonces, esos son los pequeños detalles que hay que chequear cuando nos viene un cliente pues con una ejecución, ¿no? revisar el valor por todos los lados, en todos los extremos, para ¿no? ver, ver si encontramos algo pues para este, que su cliente pues no quede desprotegido, ¿no? es parte de nuestra, Entonces, siempre el, cuando le llegue después pues, este tema de ejecuciones, sobre todo de Obligaciones de dar suma de, de dinero o problemas ejecutivos, tienen que, pues, darse unas dos horas y revisar el expediente, pues, a todo detalle. ¿no? Y le aseguro que siempre va a encontrar algo. Siempre. Va a encontrar algún detalle, algo que no cuadra. De repente la liquidación anexa no cuadra con el monto. Entonces, pero eso es este... No den todo por... por no, no den todo, que no, no lo entiendan que todo es obvio. ¿A qué me refiero? Que el banco no se equivoca, se equivoca. ¿no? Y por más frecuencia de que ustedes eh, estimen. ¿no? Se suelen equivocar. Entonces, ese, ese sería, digamos, el, el secreto de, de, de, de ustedes como abogados. ¿no? Eh, comenzar a reboscar... ¿no? Eh, a buscar todo. ¿Y con, ¿Con qué tiene que hacer? A la mano con su Ley de Títulos Valores. No, no hay otra. Entonces, este, así, si ustedes encuentran algún defecto, pueden promover, pues, este... que el... plantear alguna contradicción. Y, como le digo, pueden hasta tener... lograr que el proceso se archive. alguna pregunta más cosa para el cliente ¿Perdón? sería una gran cosa para el cliente doctor claro no, obviamente no por eso eh, qué es recomienda ¿no? ya ustedes está ahorita a puerta de salir ¿no? entonces con el cliente hay que tener digamos eh, consideración y cuidado porque encontramos al frente a alguien que vamos esté enfrentando una situación pero también va a cuidar sus intereses. Entonces, hay que tener, digamos, mucha medida en cuánta información se le da. ¿Sí? Porque me ha pasado que a veces viene un caso y uno se emociona. Uy, ya tengo la salida, mire, vamos a hacer esto, esto, esto. Ah, ya, ok. Ya, regresa otro día para ponerle de acuerdo, se va su papel y no cobra nada. Y va y le da la receta a otro, que le va a cobrar más barato. Ok, entonces, eh... Como me indicaba una, una ex jefa que yo tenía, me decía, hay ocasiones en que las personas tenemos que poner eh, rostro de, de paisaje, rostro de cuadro. ¿no? O sea, ok, vamos a verlo. Nunca se le da inmediatamente, ah, que está fácil, ya, lo hacemos, ¿no? Ok, déjenme estudiarlo, vamos a verlo, lo voy a revisar, pregunten, piden aclaraciones, ¿no? Si es posible, cita las dos horas más tarde. Pero si ustedes se emocionan y ya dicen, esto es fácil, ya dicen, esto lo va a hacer otro. Va a preguntar cuánto me va a cobrar, ah, ya, ok, ya, todavía regreso, nunca va a regresar, ¿no? Entonces, no dar las salidas, no dar los puntos fuertes de lo que ustedes han encontrado, esperar, esperar, ¿no? Y su contrato, si se está de acuerdo, su contrato y su adelante, ¿no? No hay de otro, ¿no? Porque la gente cuando necesita necesita los va a buscar. Pero se dieron cuenta que ya ustedes Ajá, le dieron la salida. Sí. Son muy, este... Lamentablemente, pero son muy desde allá, ¿no? Se sea se da, son, Es así, ¿no? El, antes de la, la palabra al señor Walter, la semana pasada vino por acá una familia que los conozco hace años. Y hay un colega que le está, haciendo, le está siguiendo un proceso, ¿no? Soy su abogado patrocinante en PIS. La ciudad de PIS. Y por ahí... Eh, doctor, quiero que usted lo lleve. Entonces lo reviso, le digo, pero está bien llevado. O sea, no está mal, está bien, algo otra cosa. ¿Por qué? No, es que no hay información, pero. ¿Quiénes sean ustedes? No, es que no es, no es muy entusiasta. Le digo, pero yo tampoco soy entusiasta. El tema, pero si está bien llevado, ¿por qué se lo quieren quitar? O usted le dé el dinero. Entonces, hacemos una cosa, le digo si ustedes desean que yo entre con esto, me tienen que traer el recibo cancelado a los horarios del colega. No lo veo, no, no lo puedo llevar. Entonces, ¿Por qué, ¿Y por qué? Porque yo estoy igual. ¿no? Yo también, ¿Qué? No sé, si, él, le, si, él, me, si él me haría lo mismo, no me gustaría. Claro. Entonces, ¿qué querían salir pues, sin pagar? Entonces, y además finalmente me lo hace a mí y mañana se va otro y... y y sigue, ¿no? sigue, sigue en la misma cadena. Entonces, hay que, hay que medirlo. ¿no? Hay que medirlo ¿no? Y lo otro, ¿no? antes de darle el pase al compañero que está preguntando, mucho cuidado de ser abogado de la familia. ¿sí? Porque la familia, por lo general, va a pedir favores. ¿no? Y no suele reconocer trabajo. Así es. ¿no? Crítica, sí. Ah, crítica, sí. Cuando le va bien, van, le van más y crítica. ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? La verdad, ese, sí, eso es cierto, Tíos, primos, ¿no? Siempre vienen y vienen a, a, a borrar consulta, ¿no? Y después lo que le dices, va y lo consulta con otro. después dice, oye, pero fulano de es tal, este me ha dicho que eso es así. Entonces, y no hay nada, no hay nada más desagradable que cuando tú conoces a alguien, lo comparó con otro y te viene con una, una contrarrespuesta. ¿no? Entonces, ya me pregunta así, ya fuera de clase, ¿no? Yo si consulta o pregunta. Si pregunta, te la respondo. Si la consulta, te la cobro. Claro, bien, excelente, claro. Porque si no va a pagar, no pues, ustedes miren, estamos ahorita, son las 9 de la noche y tienen todavía dos horas para estudiar y no es tan sencillo porque alguien te, te borre las consulta. Ahora sí, don Walter, dígame. Excelente. Pues no me no, no muy claro quién es el poseedor del, del pagaré. Si la persona que presta o la persona que te va a pagar. El poseedor es el que tiene el pagaré para cobrar, es el tenedor. Claro. Ah, ya, yeah, es el que presenta, prácticamente. Claro. Entonces, el acreedor a él le dan el pagaré para que lo tenga. Él lo puede endosar a otro y ese es el cambió del tenedor. ¿No? Y es el que tiene la ciudad la, de la, la, la, la acción cambiaria. ¿No? Eh, señor Valerio. Eh, sí, doctor, este. Eh, quisiera saber una curiosidad, ¿no? En esta parte, aparte saliendo del pagaré bancario, uh -huh. eh, lo que pasa en el, el saludo seguro, hay pues documentos que no están al día de los clientes, en los que pasa, lo que, cuando hay una operación, una atención de emergencia, lo que hacen es hacer firmar un pagaré. Uh -huh. ¿Y cuál es el cumplimiento, cuál es el proceso en este punto del pagaré que te hacen firmar, por ejemplo, en el seguro o otras instituciones, doctor? es lo mismo señor Valerio, ¿no? ahí hay una promesa de pago, en este caso eh, en salud, ¿no? de lo que tengo conocimiento es cuando revisa el historial del, del trabajador y no, de repente no aparecen pues tres o cuatro últimos pagos, entonces como dice usted es de emergencia lo tiene que atender y firme el pagaré con cargo, pues a que él vaya y consiga los pagos que efectuó el empleador, si el, emplea, el empleador si el otro acredita que sí le han descontado y ahí se pagaré de efecto y, lo, y se lo cobran al empleado. Pero si la persona no ha trabajado y no, y no tiene empleado, eh, va a tener que, igual como ahora, va a ser requerido, si no paga, van a protestar el pagaré y lo van a ejecutar. Es lo mismo, igual que en la letra. Gracias. Okay. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente figura que es el cheque. Algo más que ustedes, digamos poco más doméstico, ¿no? eh, más común, aunque hoy en día la tendencia, mis estimados amigos, es que los cheques están destinados a desaparecer. ¿no? Ya casi nadie usa cheques, todo se hace a través de transferencias interbancarias. ¿no? Si uno va a tomar un servicio, aquí está, aquí está mi cuenta, transfírame mi cuenta. O ya, pero o YAP, no eh, pero digamos para transacciones personales sí se puede hacer ya pero digamos para temas donde tengamos que emitir no o, o factura es mejor una transferencia ahorita los YAP y PRIN están que los escanean y están que le dan duro ¿no? o sea están llegando ahorita a, a hackearlos toditos no ya no ya no hay muy bueno, ya. es muy bueno sí no hay que tener mucho mucho cuidado ¿no? Si algo tenemos los peruanos, que somos hábiles para lo malo. Aquí, pues, rapidito, ¿saben? Sacan la vuelta, pues, al Yape, a, a, al Pin, al etc. ¿No o sabes? Son todos campeones mundiales. Yo me acuerdo, hace ¿no? 20, 15 años, de eh, tener una familia que se fueron a Japón. Estaban trabajando allá, pues, cuando hubo mucha juventud peruana que se fue, se fue allá, pues. Y dice que este. Más, 20 años, 20 años. Y dice que de repente en las máquinas expendedoras de comida, porque en Japón hay muchas máquinas que expenden la comida así, al paso, eh, comenzaba a encontrar unas monedas verdes, raras, con unas ranuras, ¿no? que tienen el mismo peso y forma que las monedas que usaban por los japoneses para sacar su comida. ¿no? Y que era, nuestros paisanos se habían llevado, esos, no sé, algunos, los rines. Ah, los rines, claro. Los, los rines. <risa> Y habían visto que tenía la misma forma y peso que esas monedas que usaban los japoneses. Entonces, en la máquina de comida encontraban rines y no sabían qué era. ¿No? Hasta que después, eh, comenzando a ver, sé que era un grupo de peruanos que vendía pues, este, los rines para que la gente saque plata, para que, para que, para que saque comida. Entonces, este, entonces y el rin pues, no se usa hace como 40 años. Alguien se había buscado eso y había estado acopiando para pues, llevárselo a Japón. Entonces, en eso pues, somos, este, somos una, una, una raza pues distinta, ¿no? O sea, como dice y Japón Y en Japón, Japón es un pecado hacer esas cosas. Allá son bien sí. Son muy, como dice el señor Mesa, son muy, este, en el tema de la moral y la honradez, son pues, ¿no? No entendían, ¿no? no Ahora pues, ya le tienen miedo a los peruanos, ya aprendieron a tener miedo. Es un Sí, somos, pero... <risa>